Que quiere aumentar el volumen de sus cogollos y nos pregunta sobre algún producto que le pueda ayudar en ello. Desde aquí te aconsejamos el uso de Top Bad, con el que se consigue una explosión brutal de la floración. Top Bad pertenece a la línea de cana fertilizante desarrollada por la conocida marca Top Crop. Top Bad es un fertilizante diseñado expresamente para un apoteósico final de la fase de floración. Es un producto con un contenido rico en fósforo y potasio, elementos que resulten indispensables para potenciar el engorde de tu especie de flores. Además, presenta una baja concentración de nitrógeno y los aminoácidos que contiene garantizan mejorar la propia constitución de la planta al tiempo de aumentar la producción del cultivo de forma considerable. Sin duda, Top Bal es el remate perfecto que tanto has estado buscando y que garantiza la excelencia de tus cosechas. Top Bal, una apuesta ganadora. Tras estas nociones de canavicultura que os hemos preparado hoy, nos despedimos, pero antes recordándoos que podéis hacernos llegar vuestras dudas a infarroba marihuanatelevisión.tv. Salud y buenos humos.